Buenas tardes, buenas noches, buenos días Piscis Yo soy Mari, bienvenidos al canal Mariposa Monarca Tarot. Les voy a hacer la lectura de su rueda solar para julio Julio 2020 Para Piscis Para Pisces. Rueda Solar, Julio 2020. Piscis, primera casa, te salen dos de espadas La casa de yo soy, imagen, como me veo Te sale dos de espadas hay, hay algo ahí que tú Hay alguna decisión, pero también hay un tema aquí de De cierta molestia, ¿ok? Cierta molestia, esa Veo como que puede ser esta tipa, Este tipo de acción Puedes tener un altercado con un jefe, o con un esposo, con un novio, con un amigo, whatever. Y es como que te preguntaran al rato, que pasó el disgusto, ¿ves? ¿Estás bien? Y la persona dice, sí, todo está bien, no hay problema. Veo Ve una cosa así. Pero también es como tener que tomar una decisión y puede ser por un tema emocional o por un tema de obligaciones o, un por, o por un tema del pasado que no se tome decisiones pero la persona sabe lo que tiene que hacer ok, pero obvio te, tienes dos oportunidades y hay un camino que escoger, entonces te sale la casa dos, recursos, posesiones valores, autoestima te sale ahí que, que si fuera la energía tuya es como que hay momentos para el sentimiento y hay momentos para el intelecto ok, pero también es como llamadas eh, incluso temas de papeles, avisos ok, y también pudiera ser la necesidad de un consejo eh, de un consejo, de una guía de una persona que es capacitada ¿ves? en la orientación o en las en la situación que se te presente que tú necesites un consejo el consejo que esta persona te pudiera dar el apoyo también puede ser pudiera llevarte al éxito ¿ok? entonces es una buena alianza que tú pudieras estar teniendo y lo estoy mirando en la casa 6 que es la casa del trabajo entonces aquí hay algo hay algo positivo para Pisces, tanto en el amor como estoy mirando, y lo que es empleo es lo que estoy mirando por arriba, ¿ok? Vamos a seguir. Tercera casa, te sale la casa, la comunicación, pienso, digo, vibro, viajes cortos, cosas así. Te sale aquí, eh, bueno, con un romance o conversaciones en, en el amor, también puede ser con tu pareja oficial, algo así. Como pueden ser conversaciones con personas mayores, la mamá, la hermana, no sé, conversaciones. Recuerden que esta, esa casa es la de la comunicación. Como también eh, estás mirando algún detalle que te apasiona, que te gusta, ¿ves? Algún convenio, algo nuevo que aparece, ¿ok? Veo aquí algo nuevo de repente que aparece, pero sin embargo te, te hago una connotación aquí. Una reina de copas mide bien. ¿Qué compromiso vas a asumir? ¿Y cuánto estás preparado o preparada para entregar incondicionalmente? ¿Ok? Pero veo conversaciones también, noticias de un embarazo o conversaciones con una madre o con alguien embarazada. Entonces, en la casa 4, si estás pendiente a una movida, un cambio de vivienda, una compra, una venta, no sé cosas así, eso por ahora no estoy mirando para Julio bien aspectado. Ok. Si tengo tiempo, haré una segunda rueda solar. Para más o menos, tú sabes. Pero yo estoy mirando un colgado. En el colgado. La casa 4. Es padre es la casa de la padre, familia, hogar, raíces, templo. Veo aquí como o una transición. O vas a tener que mirar otras, otras perspectivas, otras alternativas. Si tú te quieres mover, si te quieres mudar, si quieres hacer un viaje a la familia. Cosas así, como puede también ser que te encuentres demasiado eh, agitada o agitado o, muy, o que te estén, cómo decirte, absorbiendo demasiado tiempo, demasiada energía o mucha responsabilidad encima de ti. También puede ser, ok. En la casa 5, la casa de la creatividad, diversión, coqueteo, aventuras, niños, te sale ahí el sol. Yo estoy mirando prosperidad o posible Comienzo con una muy buena alianza, es lo mismo que esto: una, una muy buena alianza en un proyecto que nace de ti o en un grupo que tú eres líder, ok. O que la puede ser también que seas tú él eh, el, o la, el, el, la de la iniciativa, ¿ves? Cosas así. Ha estado paralizado ese tema para ti, pero esto va a avanzar, ok. Un tema aquí con la casa 5. Como también te voy a decir, tienes un nuevo amor, Piscis. ¿Ok? Tienes un amor eh, magnético, eh, activo, bien calientico. ¿Ok? Bien lindo para ti, Piscis. Entonces, lo veo para el hombre y lo veo para la mujer. Si es para la mujer, puede que este hombre... Digo, puede que esta mujer tenga hijos. ¿Ok? Si es para el hombre veo que este hombre a ver si es para la mujer esta conexión que yo estoy mirando aquí lo encuentras en el trabajo tanto el hombre le puede estar interesando una mujer que tiene hijos esta mujer puede ser acuario o leo ¿okay? ok entonces te sale en la casa eh, temas de salud, riñones el sueño ¿ok? descansar, los, los nervios, dolor de cabeza, los riñones hay que cuidarse, lo que tomar bastante agua y tratarse ¿sí? entonces en la casa 6 te estoy diciendo, te sigo hablando hay algo ahí nuevo para ti, ¿ok? o hay una una situación de reto donde tú debas de lo mismo sea, aliarte o alguien se a ti o un reto de liderazgo donde tú puedas tener todas las herramientas posibles para tú eh, ser o creativo o creativa, ¿ves? O alguna situación que se pueda presentar y tú tomes el liderazgo, tomes el mando, ¿ok? Pero de todas formas pueden haber conversaciones, pueden haber conversaciones de algo nuevo que aparece en esa empresa, en esa compañía, ¿ok? A ejercitarse, a dormir, a tomar bastante agua, hidratarse, dejar las, las iras para otro lado, para otro momento, cafeína y esas cosas, ok, entonces, los malos hábitos, pisi, eh, ¿a quién no le gusta un café en el trabajo? <risa> Casa 7, <siete. risa> nuevos convenios, convenios que se arraigan, si tienes un tema aquí de decidir un paso, ¿ves? con una relación tuya o con un socio, o si no estás en el... Veremos de... Si aceptas una asociación con alguien... Casa 1.7. Mira hija o hijo... Es propicio esa conexión... Pero yo estoy mirando un amor... Que empieza como una amistad... Esta persona parece... Es, es más que la veo en el entorno tuyo... ¿Ok? Y es como una amistad que se torna en un amor... ¿Ok? Entonces como un romance... Pero bueno vamos a la casa 7... Los matrimonios celebrarán algo... Eh, hay una hay una conexión les decía ya sea entre socios entre, incluso en colaboradores ¿ven? colaboraciones que van a ser muy propicias para Piscis ¿okay? celebran algo en esa casa 7 entonces la casa 8 la casa de transformación veo a Piscis, tanto hombre como mujer los veo empoderados los veo más fieles a sí mismos, más, con más eh, coraje, con más eh, madurez, más decidido a una lucha, ¿ok? Pero no es esa lucha que en los tiempos eso que nos que, que, que actuamos por impulso y nos caemos y entonces después nos levantamos y volvemos... No, no, no, no, no, no, no. no. Te veo con una cierta, una cierta madurez, ¿ok? Con madurez, con detenimiento, pero también te veo dándole tiempo a tu vida sexual, a tu vida pasional, a, tu, a, tu, a tus, eh, ¿cómo decir?, a tus logros económicos, te veo en eso, Piscis. En la casa 9 te sale filosofía, religión, estudio, te sigue saliendo colaboración, pero también es como que te recompensan, tú tienes recompensa, ¿ok?, si estás estudiando o algo así, te hace falta dinero para beca, ese dinero aparece, es 6 de oros, ¿ok?, la colaboración aparece, el dinero aparece. Puedes de recibir un dinero de alguien que está en el extranjero de forma muy rápida. Ok. Entonces te sale la casa 10, la casa de vocación, éxito, vista pública, estatus. Ca eh, casa 10. Ok, te sale aquí el 6 de, de varas. Entonces, como que tú emprendes un camino evolutivo o terminas con éxito. Y con reconocimiento, ese camino evolutivo que empezaste en el pasado, ¿ok? Se hace necesario hacer más, atender más, 10, 4, atender más tu talento o tus talentos, tus habilidades, tu poder de colectivo, de, de, de sociedad, de relacionarte, de tener presente a esas personas que han hecho por ti o que te han apoyado en algo, ¿ok, Pisi? Pero tú sales... Eh, con el 6 de un que es una carta de recompensa y es una carta de recibir reconocimientos, ok en la casa 11 mmm, veo aquí una reina de oros, entonces como o te reunirás con socios, socias amigas, amigos, ves una situación 6-11 una situación digo 5-11 5-11 Veo una situación de prosperidad. Pero también veo como que o tú quedas embarazada o hay alguien que te avisa, una amiga te avisa de un embarazo. Yo veo un embarazo aquí. Entonces, eh, te decía, puedes eh, que te reúnas con amistades, con socias, con algo así, ves. Es pasar momentos agradables con los grupos, con las amistades. ¿okay? Si estás en una causa social, tú triunfas, ok. Eh, no obstante, te voy a hacer porque me han salido dos reinas que habla parecido a la historia, Pisi, mira bien hasta dónde tu altruismo mira bien eh, a los grupos a las sociedades, a los temas a tus deseos, a tus esperanzas, a tus metas pero mírate tú no te pierdas no te diluyas tente presente tú me han hablado dos cartas aquí una me está diciendo que es hora de que te des cuenta que también el amor es parte de tu vida. Y la otra me está diciendo que con esa sabiduría que tienes en el amor, con esa experiencia que has adquirido a través de todo lo que has pasado, lo que has vivido en tu esfera amorosa afectiva, que es hora de que te ames y que te dejes amar. Te lo estoy diciendo así porque salen esas cartas. ¿Ok? En la casa 12, que es la casa de la mente, el inconsciente, intuición, karma, lo visible. Tú puedes estar teniendo presente una actividad, un, una, un, ¿cómo decirte? una serie de planes o algo así donde se va a hacer necesario que tu diligencia, ¿ves? se va a neces ser necesario, no esta indecisión, no va a ser esta indecisión, sino tu diligencia, aplicar tu sabiduría, tus conocimientos, tus herramientas para crear... Un cambio en algo que tú sabes que está estancado. Casa 4. ¿Ok? Es hora de que permitas que las situaciones difíciles en tu vida se tienen que ir. No te sientas culpable. Esto es una carta de culpabilidad. No te sientas culpable si hay, una, hay un tema que tú estás aguantando y ya se tiene que ir. Déjalo ir ya. Conscientemente deja ir eso ya. Cierra tus karmas que ya tú sabes que has vencido y sé diligente, permite el cambio, y además de permitirlo, también involúcrate en esa área que tú entiendes que está retenida, que está estancada, que está obstruida, porque sí, porque sí, la vida te trae un cambio. Gracias por tus visualizaciones, gracias por tus likes, gracias por tus comentarios de luz y bendiciones. Bienvenido a las nuevas suscripciones, Eso es todo, Piscina.